Ruby es ciega. Pablo está amputado de esta pierna y tiene ahora unos problemillas. Victoria tiene esa manita, crónicamente mal. Tenía una infección hace mucho tiempo y bueno, y siempre la tiene recurrente. Sol está ahí delicadita, es muy mayor. Frida está amputada de la mano derecha. Alba tiene achaques recurrentes También es mayor Conchi es aún más mayor Y bueno, está con, con, necesita muchos cuidados Porque si no se, se pone malita Vanessa eh, Tiene una malla Porque tuvo una bueno, Llegó con un golpe tremendo En el abdomen Y la bien arrancó una, una oreja Que la tenía colgando Entonces tiene, tiene solo una orejita Y tiene una malla ahí que le agarra, digamos, el abdomen para que las tripas no se le salgan, básicamente. Eh, Paco es mayor y ya pues ha tenido que venir al geriátrico. Mm, Lía, que está ahí pochita también, que tiene ahí pues, problemas pulmonares y con mocos y cosas de esas. Yoko, que es mayorcita y es preciosa. Es la, la madre que está en el gerético. bueno Rubí, como veis, es. le tuvimos que enuclear los ojos, porque tenía problemas. Natas, que es ahora la que más está... bueno, el otro día le, lleva... le llevamos ella al hospital para que le amputara un poquito de la cola y le hicieron las pruebas. Julieta, que está aquí teniendo cariñitos, es muy, muy mayor Julieta. Es muy mayor, bueno, tiene ahora la pequeñita ahí un poco así. Uh -huh. Pues estresar que